La gente, las películas. Like que no anochece a la hora que queremos. La nostalgia de la luz. I can, I can oh, oh, oh. La tota es el fumar. Sí, es probablemente para que cupiese más gente la infraestructura el aplauso final de la gente you, Ninguno Eh, que exista y que todos sigamos colaborando como hasta ahora. Van a ver buenas películas y van a saber lo que son los hechos.